En el vídeo de hoy tengo decidido que, decir que en, el... en dentro de pocas semanas habrá vídeos divertidísimos de este tipo de cosas. Bueno, creo que sin nada más que decir me voy a tener que ir a hacer un vídeo un poco corto. Bueno, adiós.